localizado, duende localizado, un duende ha sido localizado mis queridos duendes y duendas, para esta nueva temporada tengo muchas sorpresas para ustedes. Esta nueva temporada se llama Los Vetos de Igual. Pero bueno, ellos y yo estamos aquí para darles un gran mensaje. El equipo del país de los duendes les deseamos felices de fiesta y, y próspero año, año nuevo.